Familiar, eh, que se llama Academia Runipamba. somos un almacén y una Academia de Arte y Manualidades donde eh, enseñamos y también proveemos pues, materiales para las artes y las manualidades. Somos una empresa mmm, donde enseñamos el arte académico, de hecho nos atrevemos a decir que somos la única Academia en Nariño donde enseñamos el arte académico. Eh, como ustedes pueden ver, pues, eh, los cuadros son realistas, son muy bien elaborados, tenemos también las herramientas eh, disponibles para que nuestros alumnos puedan eh, desarrollar pues, sus proyectos de una manera más eh, eficaz, donde nos distinguimos por ser creativos y, y también eh, generar pues, diferentes tipos de proyectos. Llevamos casi 30 años aquí en, en Nariño. Siempre estamos al, al servicio pues, de, de todos estos nariñenses que tenemos en nuestras venas, pues esa parte artística. Soy madre, cabeza de familia, tengo dos hijas, eh, una niña adolescente y otra chiquita casi de siete años. Bueno, realmente yo, eh, aunque tengo, digamos que soy muy curiosa y tengo conocimiento, pues, de, de, de, de algunos temas, ¿sí?, eh, la verdad siempre estoy como a la expectativa de qué es lo nuevo que voy a aprender. Aunque sea tal vez un tema que yo ya, ya, ya crea manejar, pero siempre estoy como eso, a la expectativa de qué es lo nuevo que voy a aprender. Siempre voy con esa, eh, digamos, disposición de, de poder aprender algo más. Pude conocer más de ellos, de sus emprendimientos, de hecho podernos ayudar también los unos con los otros a veces. Eh, tal vez en, en ciertas cosas que yo de pronto conocía un poquito más, excelente. Excelente porque son personas eh, mmm, siempre estuvieron pendientes de, de lo que necesitábamos aprender, de que entendamos ¿sí? eh, lo que se nos estaba pues, ofreciendo. Eh, porque realmente tal vez uno tiene ese conocimiento o sabe que están las cosas ahí, pero... El poder hacer el curso lo impulsa, ¿no? le da como a uno ese ánimo y esa fuerza de que siga adelante, que, que eh, por ahí es. ¿no? Entonces eh, yo creo que esa ha sido como la, más, la, la meta más cercana que se ha podido alcanzar y que pienso que fue también fruto pues, de, del curso. A mí siempre me gusta crear. ¿no? Hice la creación de una técnica eh, que se llama la imitación cuerda seca, que es la imitación al esmalte de horno y esa pues la he enseñado a nivel nacional, ¿no? Barranquilla, Medellín, Cali, y ha tenido un impacto impresionante, impresionante porque eh, yo me veía como en la necesidad de poder eh, plasmar esa técnica que necesita un horno de más de mil grados de temperatura, pero plasmarlo en, en, un, en una casa, en una academia donde no, no tengamos horno. Esto es con acrílico, el acrílico normal, plano mate, y se lo transforma pues en esto y es ¿no? Eh, utilitario o sea, esta es una taza donde se la puede, se la puede utilizar y, y bueno, eso fue digamos la creación ¿no? Eh, con la cual pues fui a nivel nacional y gracias a la pandemia también me conocen a nivel internacional. Mi meta a, nivel, a largo plazo es precisamente esa poder salir a los diferentes países a, a digamos como a ya enseñar la técnica de una manera más eh, personal de pronto uno necesita como ese empuje, ¿no? eh, que con el tiempo se va como disminuyendo tal vez, pero, pero el ver a las demás personas, el, el saber también de sus diferentes negocios, empresas, el conocerles, el, el aumentar este conocimiento también dentro del curso, ¿no? o sea, me ayuda ¿no? Como a, a tener ese, otra vez ese empuje y esa, esa energía que necesito como para, digamos, volver a, a retomar, ¿no? Como esas, esas metas que, que se tienen. Bueno, la invitación es a todos los que están eh, viendo este, este video y esta entrevista que puedan acercarse a Parquesoft. No solo es el conocimiento que de pronto uno lo puede ampliar o que puede llegar a tener, sino también en la interacción con, otros, con otras empresas y otras personas, ¿no? Que eso, eso de verdad es como un, un alimento, ¿sí? Eh, que le favorece pues, a uno y a, y, a, y a las metas que se tiene Entonces la invitación es esa, simplemente acérquense y, y tomemos estos cursos que de verdad son de, de gran gran ayuda.